¿Te encanta la fotografía? ¿Quieres aprender a tomar hermosas fotos, incluso si eres un aficionado y usas un equipo sencillo? Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el paquete de cursos de fotografía de Kiki Arnaiz y te voy a pasar dos alertas para evitar que pierdas dinero o incluso dañes tu salud. La primera alerta que tengo que darte es que el paquete de cursos de fotografía de Kiki Arnaiz solo se vende en el sitio web oficial, así que te recomiendo que no compre este producto en ningún otro sitio web porque se corre el riesgo de caer en estafas o incluso obtener un producto falso. Para ayudarte, he dejado aquí en la descripción del vídeo el enlace del sitio oficial en caso de que quieras acceder. Ahora te diré lo que es el paquete de cursos de fotografía de Kiki Arnaiz y si realmente es bueno. El paquete de cursos de fotografía fue creado por el reconocido fotógrafo profesional Kike Arnaiz, que ha impartido conferencias y cursos por toda Latinoamérica y España, proporcionando conocimientos específicos sobre cómo cualquiera puede convertirse en fotógrafo profesional, incluso sin los equipos más modernos. Este curso es un paquete que Kike Arnaiz creó con la intención de hacerte ahorrar. Usted tendrá tres cursos en sus manos en solo uno. Es decir, Usted gana un paquete que contiene tres cursos, ahorrando mucho. El curso número uno es sobre fotografía para principiantes, donde Kike Knife te lleva al nivel cero y te pone con la mentalidad y la mirada de los grandes fotógrafos. En el curso número dos, aprenderás sobre composición y cómo esto influye en la calidad de tu foto. Aprenderás a tomar la foto. En el curso número tres, llamado retoque fotográfico, aprenderás sobre toda la edición y retoque de tu trabajo. Kike Arnaiz organizó todos estos cursos, vendidos por separado, en un paquete para que pueda comprarlos por un precio bajísimo. Sin mencionar los bonos gratis que organizó para los estudiantes. Así que realmente puedes confiar en el paquete de cursos de fotografía de Kike Arnaiz, que está siendo utilizado por miles de personas que están teniendo grandes resultados con la fotografía y han elevado la calidad de sus fotos. Otra cosa que usted también debe saber es que el Kike Arnaiz ofrece 15 días de garantía. Así que realmente puede probar el producto para ver si te gusta la dinámica del curso, si es realmente lo que quieres. Si por alguna razón no te gusta, si el curso no tiene sentido para ti, puedes pedir tu dinero de vuelta sin ningún riesgo. Así que quería hacer este vídeo para aclarar todas las dudas sobre el paquete de cursos de fotografía de Kike. Arnaiz y también para advertirte sobre las estafas que están ocurriendo por ahí. Así que si vas a comprar este curso, comprar solo en el sitio web oficial para no pasar por ningún tipo de problema. Y si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario aquí abajo y te responderé.